Si un hombre hace estas cosas es porque ya no quiere estar contigo. Cuando el amor se acaba, la paciencia se agota, las ganas de seguir mueren y el deseo queda como rehen. Pero es nuestra mente la que no quiere aceptar que todo acabó. Es por eso que este video nace para ayudarte a descubrir cuando un hombre ya no quiere estar contigo y que no te engañe el título, si bien es cierto es un título para mujeres, las mismas conductas que voy a enumerar aquí dan para ambos. Si prestas atención a lo que te diré, podrás salir bien parada de una situación dolorosa y podrás salir adelante mucho antes de que él te lastime más. ¿Quieres saber de qué se trata? ¿Cuáles son las señales? Bueno. Cuando llegues a descubrirlas una vez que termines de ver este video, por favor en los comentarios, coloca la frase, lo descubrí. De esa manera sabré que estos videos te están gustando. Así, sin más. Empecemos. Número 1. Este es un motivo poderoso para saber que un hombre ya no te quiere. ¿Sabes? Si un hombre hace esto, es que quizás ya no tiene más interés en ti, y por mucho que trates, tal vez deberías irte. ¿De qué hablo? Hablo de la apatía sexual. Cuando él ya no te desea, cuando él ya no te quiere, cuando él ya no te ve con la misma lujuria que antes. El apetito sexual es una de las bases más icónicas del interés masculino, carente de esta es como si tú no tuvieras más relevancia que la que tiene su partido de fútbol. Sumado a eso, hay otro factor valioso que te va a dar la clave para entender si él te sigue amando o ya no. Aparte de la apatía sexual, existe otro factor. Es un factor tan necesario en los hombres que si tu chico manifiesta este comportamiento, es que quizás ya no eres importante para él. ¿Sabes de qué hablo? Bueno, presta atención, porque te lo revelo. Número 2. Desinterés por tus necesidades. Cuando un hombre te ama, le gusta en particular jugar al héroe. Esa idea de que él sea indispensable para ti lo llena de emoción y le agrega sazón a la relación. En realidad, todo hombre quiere ser un héroe para su mujer. Todos queremos sentirnos necesitados, esto es común tanto en hombres como en mujeres. Las mujeres también anhelan esa sensación de ser indispensables, así, los hombres igual. De ahí que un hombre se siente inútil cuando su mujer gana más que él, porque ya no se siente indispensable, se siente desplazado y que ya no es útil. No es por celos, sino por esa sensación de que ya no hace falta. Pero cuando él te ve destacar, comprarte tus propias cosas, comprarte tu propio carro, y en lugar de celebrar o criticar tus logros, es apático. Es porque él ya no siente nada por ti. Si te amará, sentiría celos de tu éxito, y en lugar de hacer que renuncies a tu éxito por amor a ti, trataría de reparar eso en él y trataría de sentirse orgulloso por ti. Pero en su lugar, no siente ni envidia ni orgullo, le da igual que hayas tenido un ascenso en tu trabajo. Le es indiferente, porque ahora tus necesidades le importan poco. Ya hemos visto dos elementos clave que determinan el interés de un hombre. Vimos que la apatía sexual junto con el desinterés por tus sentimientos, necesidades y deseos quedan a la deriva. Pero hay otro comportamiento masculino que literalmente le da el toque final, es la cereza en el pastel. Es otro de los iconos más emblemáticos que da lugar a que pienses que ahí ya no hay amor para ti. ¿Quieres que te lo revele? Vamos a una pausa y después de esta pausa te lo revelaré. Sé que quedarás sorprendida, pero a la vez te sentirás ligeramente humillada. ¿De qué se trata? Después de la pausa te lo cuento. Muy bien, tal como te lo dije, Después de esto, te sentirás un poco humillada, pero tristemente, es una señal, y es esta. Número 3. Interés cínico por otras mujeres. Efectivamente, cuando un hombre ya no tiene interés en ti, desarrolla un interés cínico por otras mujeres, esto quiere decir que poco le importa que tú sepas que él mira a otras mujeres. Puede ser tu hermana, tu mejor amiga, Puede ser la chica que les atiende en el supermercado. Es como si existiese un botón que activará y tuviera por interés el que tú salgas huyendo. Es duro, pero cuando la relación se acaba, es porque se acaba, no hay nada que hacer y lo único que él piensa es cómo escapar. Escapar es la frase que ronda su mente, es el deseo inequívoco de intentar huir de ti. Claro. No lo expresa libremente porque sabe que tú lo vas a alejar de sus hijos. Sabe que pondrás tus condiciones, sabe que si rompe contigo, también rompe con ellos. Porque sabe que una ruptura de pareja es también el fin de su vida como padre. Y prefiere fingir que te ama antes que perder el amor con sus hijos. Es la eterna dicotomía entre perderlos a ellos por intentar perderte a ti. Así que esa necesidad de huir de ti, esa necesidad de escapar de ti, se manifiesta cuando ve a otras mujeres. Un grito desesperado por salir de lo que él siente, es un hoyo donde quiere salir inmediatamente. Si a eso le agregamos el siguiente punto, te darás cuenta entonces que ya para ti, no hay amor. Número 4. Ya no hay más palabras bonitas, solo ásperas críticas, caras largas y cuadradas y un aspecto de enojo constante. Esta señal es obvia, pero a veces una mujer piensa, bueno, su trabajo es duro, seguro que viene molesto por las horas que le dedica a los proyectos que están a su cargo. Amiga, es todo lo contrario. Su trabajo es su válvula de escape y llegar a la casa es la prisión que activa ese mecanismo en su rostro. Lo ves llegar y sabes que vas a discutir con él, sabes que esa noche dormirán uno dándole la espalda al otro y que vas a llorar en silencio, mientras él finge no escuchar tus sollozos. Y lo que es peor, a la mañana siguiente, sabrás que te esperan fuertes críticas a todo lo que hagas. Será punzante en sus palabras, áspero en sus palabras y ninguna cosa bonita sobre ti, Saldrá de su boca Todo será una larga lista de cosas que no le gustan de ti Ya no habrán colores Ni rosas ahí donde antes las hubo Solo peleas y más peleas Y finalmente hay un comportamiento que lo dice todo Hay una actitud que lo desvela Y te lo revelaré después de esta pausa Muy bien Tal como te lo comenté, hay un comportamiento propio de un hombre que literalmente encaja perfectamente en el mayor síntoma de ruptura total y es esta. Número 5. Huye de ti y pone entre los dos, el trabajo, el cansancio o el alcohol. Huir de ti es una de las señales de que él ya no quiere nada contigo. Refugiarse en el alcohol el trabajo o el supuesto cansancio ya es de forma clara y precisa que él no tiene interés en ti. Lo sé, duele. Vaya que duele mucho. Pero es así, no hay cabida para algo bello cuando él ya no quiere estar a tu par. Se terminó. De verdad que lo siento, pero se terminó. No hay nada que puedas hacer cuando él pone un muro entre tú y él. Si quieres salvaguardar tu integridad y tu amor propio, propone un buen acuerdo de crianza compartida, habla a calzón quitado sobre cómo van a decirles a vuestros hijos que deben separarse y que es momento de que él se busque un departamento. Si quieres salvaguardar tu dignidad, deberás tener las fuerzas para terminar eso hoy. ¿Te atreves a hacerlo? Espero que por amor propio, si lo hagas. Y si llegaste hasta este punto, por favor házmelo saber con el comentario, lo descubrí. Y lo otro, suscríbete. Soy Rafael Gómez y espero que este video te haya gustado.